Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Ya parecía que fallaba el micro, pero no, no fallaba. Bueno, decías un chubo en el arte de la guerra, que cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Y cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Pero claro, ¿cuál es el efecto secundario de que se agote el país? Se arruine el país, ¿no? Bueno, pues que el gobierno empieza a usar la fuerza para mantener su dominio. Y cuando hace eso, le está enseñando al oprimido a que debe de utilizar la fuerza para cepillarse al gobierno. No sé cuándo pasará esto, pero tarde o temprano pasará. Eh, no sé si uh, tendremos, como decía Einstein, ¿no? esa tercera guerra mundial después de la que tendríamos que pelear con palos y piedras. Empezaríamos de cero. Está la cosa muy fea. Está la cosa muy fea. Aunque no la queramos ver. Porque hace poco la veíamos todos tal, había muchos vídeos sobre esto. Pero seguimos sin querer verla. ¿Por qué? Porque ha llegado el invierno. Todo se ha retirado. Eh, nos tienen entretenidos con otras cosas. Y mientras tanto la cosa sigue adelante. La cosa no se ha parado. Para, para nada. Al revés, se ha calentado bastante. Pero eh, con ese digamos entre comillas mal mal dicho como mal dicho alto el fuego invernal eh, bien dicho esto bitcoin bitcoin está bien pues como debería estar o ya como como hoy bastante bastante tranquilo ha retrocedido un poquito veremos a ver el gap que tenemos abierto está en torno a unos mil dólares cuando se cierra, no sé si cerrará hoy mismo, si a lo largo de la semana, si después de hacer la, la vuelta atrás, ahora vamos a ver la situación y vemos a ver cuándo se podría cerrar el gap y más o menos je, je, je, je, dónde podríamos llegar si la cosa sigue como sigue, porque madre mía, está, está espectacular. Venga, comenzamos. <música> Eso es, si todavía no lo has dado, suscríbete y dale a la campanita, que es gratis, ¿vale? Es gratis, que lo sepáis. O si alguno no lo sabe. Bien, eh, dicho esto, Bitcoin rompimos la línea de tendencia de mínimos, ¿vale? De este canal, o de esta cuña, por así decirlo, ¿vale? De, de, lo que este, de lo que era el canal, era la línea de máximos, la rompimos y bueno, pues estamos, ya vemos que estamos súper desgastados en el RSI. Durante el fin de semana, claro, al haber hecho... Bueno, el sábado no, pero el domingo a la vez Está más tranquilitos Bueno, pues cuatro horas ha tirado a relajarse un poquito Y una hora Pues ha tirado a relajarse bastante más Estando manteniendo por encima de 50% Estando en la zona de 60% Así que, bueno, bastante bien en ese aspecto En una hora haciendo un, un estandarte ¿vale? Más que una bandera es algo que es bastante normal. ¿Por qué? Porque tiene que estar a la espera. Vamos a ver qué pasa, porque yo no, no tengo claro. Si alguno lo tiene claro, siempre me va a ser igual con el tema de los calendarios, ¿vale? Y muchas veces os pongo yo incluso el link de los calendarios, pero no he mirado el tema de Martín Luther Si mañana hay, hay eh, mercado o no hay mercado, si hay mercado a medio gas o no hay mercado a medio gas con ciertos horarios. Eh, si no es así, pues le dará más tiempo a relajarse. El de diario, bueno, pues por lo menos a frenarse un poquito. ¿Vale? que es la cosita, ¿por qué? porque en el, los futuros de Bitcoin en diario fijaros que tenemos un RSI en la zona aproximadamente de 66 ¿vale? entonces lo tenemos bastante más abajo de donde estamos digamos el mercado en general en comparación con lo que son los futuros del CME eh, dicho esto vamos a volver otra vez a lo importante Lo importante: puntos de pivote 21 250 ¿vale? en el caso de que tenemos aquí ...tenemos otro pivote en la zona de 22.850, 22.750... ...más o menos con esos márgenes... ...y el siguiente ya está en la zona de 25... ¿vale? ...son los tres que deberíamos de, de pasar en, en el muy corto espacio de tiempo... Eh, ...si nos vamos a lo que es eh, realmente el importante para mí es el de 25.000... ¿vale? ...para mí lo importante es este, es decir, tenemos que romper la línea de... ...como mínimo, yo creo que el objetivo de todo este arranque es ir a tocar esta línea de tendencia... ...vale, porque tiene dos toques, muy arriba, hace muchísimo tiempo desde abril del año pasado, o sea, llevamos un año un año por debajo de esa línea sin tocarla y sin ni siquiera acercarnos llevamos un año alejándonos, ahora hemos estado lateralizando, que si bajo, ahora otro poquito y bueno, yo creo que el objetivo es ir a tocarla y retroceder, ¿vale? eso es lo, lo que yo creo, ¿me puedo equivocar? por supuesto que sí eh... El retroceso es muy potente, muy fuerte, no lo sé, no lo sé, la realidad es que eh, si nos fijamos bien, aquí tenemos en diario una estructura que podría ser un hombro bastante largo, una cabeza y ahora podría hacernos un hombro, ¿vale? Caer a la línea de tendencia, hacer el pullback, cerrar, cerrar ese gap, etcétera, etcétera, que tenemos, ¿vale? Y volver arriba y romper con la línea de tendencia al alza. Es una opción perfectamente, para irse a la zona de 27, podría ser, ¿vale? Eso es, eso es un, un objetivo al alza. ¿Por qué os digo esto? Porque mirad, vamos a hacer una medición, ¿vale? Vamos a hacer dos, una al alza y otra a la baja. ¿Qué pasa con este retroceso, vale? Si ese retroceso yo ahora le, le quiero medir el FIBO de vuelta, ¿vale? Pues hizo el mínimo aquí y el máximo ahí. ahí. ¿Qué objetivo me da? Me está dando el TP1, el objetivo principal, en la zona de 25.000. Y el segundo objetivo, ya nos vamos a la zona de 30.000. Es decir, más o menos un poquito con este planteamiento que acabamos de, de ver. ¿Podría ser? Por supuesto que sí. Entonces, eh, si hace si hace un, una vuelta atrás, después de haber subido, y de, con este mismo movimiento, ahora hacemos aquí una vuelta atrás, a lo que es la zona de Golden Pocket, está alineada perfectamente con la zona de esta caída. ¿Vale? Es, es un hombro compuesto de dos uno y dos entonces, bueno, si hacemos un hombro aquí... ...larguito, así también... Muy, no, ...no tan largo quizás, pero quizás... Un, bueno, pues, ...podríamos, para mediados, finales de febrero... ...intentar romper a la alza. Estaría bastante bien. Sería un movimiento muy bueno, ¿por qué? Porque después de haber ido a la alza... ...tendríamos una zona en la que recogemos dinerito... ...para coger potencia y volvernos otra vez a, a arriba. Eso por un lado, ¿vale? Ahora vamos a la parte, pues no tan buena. Es decir, que o bien de donde estamos... ...o bien tocando la línea de tendencia... Vamos a ver qué retrocesos tendríamos, ¿vale? Porque creo que esto también hay que verlo. Es decir, eh, de momento, vamos a suponer que hemos hecho ya máximos. No podemos con este máximo anterior, ¿vale? Ya hemos hecho máximos. Y desde el arranque, desde aquí abajo, nos está diciendo que el mínimo que nos vendríamos a los 14.350 aproximadamente. Y suponiendo que lleguemos a la línea de tendencia, vamos a decirle aquí, ¿vale? En este punto, en 22.787. ¿Dónde estaría? Estaríamos un poquito más abajo, ¿vale? El objetivo, abajo estaría en 13.750. Entonces, eh, ¿por qué os digo esto? Para que, bueno, pues que cada uno que tome decisiones, tome posiciones o vea en función de lo que vaya viendo y que si se rompen o no se rompen estructuras y cosas, pues eh, podáis de alguna forma, pues imaginaros quedar en vuestra cabeza y sobre los gráficos lo que yo veo, ¿vale? Bien, dicho esto, por otra parte Ethereum, Ethereum, muy bien, Igual que Bitcoin, pero bueno, hoy te está haciendo una velita un poquito de momento más bonita, ya veremos ver cómo termina el día y cómo, cómo ver en el resto de mercados y qué pasa mañana y pasado. Martes, martes, me interesa más el martes, ya sabéis que el lunes no me gusta demasiado. haya ah, o no haya mañana mercado con lo de Martin Luther King, no lo sé. Eh, estamos en una zona de resistencia que ya tocamos, bueno, ya lo intentamos pasar toda esta zona otra vez, otra vez no pudimos, otra vez, no sé si nos va a mandar más abajo, más arriba, no lo sé, no lo sé no sé pero ya estamos muy desgastados igual tenemos que hacer una banderita muy grande por debajo quedarnos muy pegaditos para cuando cojamos un poquito de fuerza eh, y recuperamos eh, ese, esa, esa fuerza pues bueno, podamos romper al alza el total market igual, está exactamente en la misma posición si rompe la zona del trillón ¿Vale? un poquito más arriba, pues podremos romper en precio en Bitcoin en la zona de 21 y pico, a por la zona de 22, 750, 23, ¿vale? Eh, por su parte, la dominancia de Bitcoin ha parado un poquito, está en una zona de resistencia. Fijaros, por ejemplo, que si cogemos, eh, vamos a ver aquí, una línea horizontal, ¿veis esta zona que hay aquí? Si ponemos aquí una línea, vemos que, Estamos en una zona de resistencia, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí fue una pequeña resistencia y se soportó, aquí fue resistencia. Y si empezamos a ir atrás, veis, aquí hay un escalón donde fue resistencia también. Aquí marca otra zona de resistencia con apoyo anterior. Entonces, bueno, es una zona bastante importante en cuanto a, a la dominancia de Bitcoin. Si la pasa, pues ya sabemos, a la zona de 44, que no, pues retrocederemos a la zona donde hemos estado anteriormente, ¿vale? la zona de 42. Eh, un puntito en Bitcoin es un mundo ¿vale? eh, bueno, igual que pueda ser en el dólar index, a ver qué tal abre la semana y si ya termina de bajar el 101 o se o todavía se hace un poquito de rogar por la parte de las altcoins, ha habido un día bueno pues eh, algunas mejor, otras peor, Waze por ejemplo que está aquí reclamando esta zona que era un auténtico o sea un, un antiguo soporte y una, una resistencia inicial, bueno pues está intentando reclamar esa zona, a ver si puede, igual tiene esta formita de un hombro, puedo hacer una cabeza y aquí un hombrito y luego irse arriba, veremos a ver, vamos a ver si esa figura se puede dar en más o no. Eh, por ejemplo, Cardano ha perdido solamente un 1%. Bien, bien por Cardano. Eh, de momento, fíjate qué casualidad, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Línea de tendencia, toque, toque, toque, toque. Pam, toque. Ya está. Una vez tocada la línea de tendencia y llegado ahí, tenemos el RSI hiper desgastado. Estamos arriba del todo. Y eso es a lo que yo me refiero, ¿vale? Vamos a tener cuidado. Puede hacer banderita, pero... Uf, si rompe y hace pullback, puede estar rebalando por fuera también. Después, vamos a estar muy atentos. Las altcoins, bueno, pues hoy un día, bueno, que no es, no, es, no es un día mucho para ellas, pero bueno, tampoco han estado mal. No hay, no hay unas grandes pérdidas, ¿vale? Solamente eh, tenemos aquí eh, Atlas, Libre Gates, los cortos de Bitcoin que siguen bajando, por cierto. Han roto la estructura y en el momento que pierdan este, este mínimo, pues sería bastante bueno, pero cuidado con los rebotes. Eh, eh, bueno, ya los Titan Arena también están por aquí. Phantom, perdiendo 6,5. Y, y bueno, pues ya las resto de pérdidas son más bien pequeñitas. Y son menos en el mercado. Es decir, eh, como un poco más de un tercio. Y el resto está en beneficios. Tampoco son grandes beneficios. vale. Eh, pero bueno, tenemos aquí Orai, FX, Mana, Perp también. Con un 12 y pico por ciento. Sand y Waves ganando un 10 por ciento. Sand un 9. Así que bueno, no está nada, nada mal. Tenía por aquí pendiente de ver algo que me habéis puesto en los comentarios. Eh, alguien quería que viéramos. Aquí me dice Jojen, fantasma. Ah, vale. Yo le he dicho górico. Fantasma, górico. Qué manera, gente. Bueno, aquí tenemos... Eh, por cierto, cuando salen estos de... Oye, estás en mis futuradas ah, espectadores. Tengo algo útil que ahora presentarles texto arriba y, y te dicen que vayas a un WhatsApp. Ese no soy yo, evidentemente. Siempre es gente mierda esta que lo que quiere es pues, tu pasta. Y yo lo suelo denunciar. Espero que que, que hagáis lo mismo porque si no, vaya, vaya mierda eh, ¿Quién tenía yo por aquí que me había pedido mmm, va, va, va, va, vale ah, me ha dicho, lo vemos pero no, no veo ahora yo el comentario Ay, vaya tela pues sí que estamos bien Aquí hay gente contenta recuperando algo de lo perdido con NFTX. Bien, a ver todo todo lo que se alza y mañana hablaremos un poco de eso sobre el tema del equilibrio de carteras. Creo que hay mucha gente que ahora lo ve eh, lo positivo de haber tenido ahí algo. Ah, pues no no encuentro no encuentro. Yo sé que había un comentario que me había pedido podemos ver no sé qué y no recuerdo cuál que era el no sé qué. En fin, eh, bueno, pues si me lo vuelves a poner, lo vemos porque no te encuentro. <risa> y no, como lo vi en el móvil, no lo apunté y como estaba así, como, como un poquito chunguito. <risa> eh, que no, chicho, chunguito. No, otro bot. Venga, aquí pone bot. Mario es un bot. Qué pesado, macho, de verdad. Eh, denunciar. Jesús. Qué gente, no se cansa, ¿eh? eh ah, vale, BSV. BSV ya lo habíamos visto, yo no sé si lo tengo por aquí. BSV, vamos a ver. por si no lo voy a encontrar por mis Cataplanes. BSV, BSV, BSV, BSV, BSV, aquí lo tenemos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Dónde lo tenemos? En gate.io. Bueno, es que igual, está sin... Teníamos unos TPs muy antiguos, en, en, en que hicimos una medición hace tiempo ya. Eh, eh, con los TPs los cumplió, por cierto que los cumplió perfectamente, y a partir de ahí empezó a desinflarse. Lleva una acumulación bastante, bastante importante. A pesar de haber tocado una y dos veces, sigue cayendo. Eh, fíjate dónde está y no estamos mucho más arriba, estamos en la resistencia completa. Eh, si las altcoins eh, y el mercado sigue alcista, bueno, pues subirá un poquito más. Pero yo tampoco le veo más allá de los 0.27%. No está mal y llegar a los 0.27 sería un mundo, pero wow, más allá yo no lo veo. Incluso creo que de los 0.23 que suba es difícil, muy difícil. Es, no, no hace más que caer. Mientras no haga una, una ruptura de, de estructura, yo son cosas en las que no entraría. Sí que es cierto que eh, si cogemos por ejemplo la línea de tendencia que tenemos aquí, vale desde este punto toque, toque, toque, toque, está tocándola si la rompe y hace pullback, bueno pues quizás estaríamos bien porque estamos encima del 50% de RSI, estamos en zona de construcción, también el alert nos dice que estamos en verde por encima de la zona de puntos rojos, con lo cual, pues oye me parece que podría ser una, una opción ¿vale? Entonces, bueno, síguele si rompe, pues entonces si, en, yo, si rompe sí puedes entrar es, lo que, es, es como yo lo haría, pero si no rompe, cuidado, ¿eh? Cuidado porque puede seguir esto cayendo durante mucho tiempo, ¿vale? Eh, bien dicho esto, poco más que añadir, chicos, chicas, muy atentos a, a qué pasa esta noche, a ver qué pasa mañana. Eh, lo dicho, si alguno sabe el tema de, <risa> del mercado, que yo no, ya ni me acuerdo, pues eh, me lo comentáis y, y así lo sabemos todos. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.